Siempre veo Unida y Vuelta ahí con Luis Ventura, que hace poco habló de vos, eh, que firmaste un papel, como que estabas en relación con, con Morla, con, como que en un, un documento donde tus hermanos no sabían nada y estabas vos presente. Bueno, no, no, yo de eso no voy a hablar nada porque digo, hay algo que, que tiene esta persona contra mi hermana, mi mamá, y yo que no entiendo realmente, no sé de dónde viene tanto odio, tanto ensañamiento, tanto, pero ya decidimos que que lo vamos a solucionar en la justicia porque la verdad es que cuando yo le contesto le doy mucha más popularidad de la que él tiene solo hablando y diciendo cosas de hace 10 años, tipo, oh, ni idea, no, no... No entiendo, no entiendo. Eh, ¿De verdad no sospechás por qué puede haber una cosa así de que...? No, no. Obvio. Yo sé por qué. ¿Por qué? Bueno, no lo puedo decir porque no tengo las pruebas, pero sí, ah. estoy segurísima. Ah. ¿Sabés por dónde viene la cosa? Vos también. Todos saben. Dale. O sea, no, no me voy a decirlo a mí, pero sí, todos, todos sabemos de dónde viene, pero bueno. Y, y una última sobre Luis, que en su momento él dijo que vos pasaste el teléfono a alguien cuando él lo amenazaron de muerte, que era algo muy fuerte. decir Primero eso, que verdad. está re equivocado, porque la chica que dice que es amiga mía, no es amiga mía. era Sí es la hija de una socia de mi mamá, pero no es amiga mía. T tiene todo mal. Tiene un poquito mezclada la info ahí. Pero bueno, nada, más de lo mismo. Lo tira y esto, a vos te quedó que es amiga mía. Porque claro, lo escuchaste. Pero, fíjate, total. Que, pero por eso uno a veces eso, quiere preguntarle a los protagonistas no, para pero saber... por eso digo, se mezcla todo tanto, todo el tiempo, que después decís para que, que es verdad que es mentira, pero no importa porque ya la tiró y ahí queda algo siempre, ¿viste? Yo como no sé eso, Cuando la... uno dice algo, sí queda dando vuelta y tiene que tratar de aclararlo, por eso a veces cada tanto estará bueno hablar con, con los protagonistas para aclararlo. Es algo también? que ponele que pasó hace, no sé, no quiero decir 10 años, para que después diga, ay no, fue con claro. pero fue hace mil años y él lo sigue trayendo como algo, de una piba de 18 años que se quiso hacer la graciosa y le mandó nadie amenazó de muerte a nadie, sino él, ¿a dónde tiene que estar ahora? O sea, es una locura, ¿entendés? Es tipo, no... Y lo último, Jay, sí, eh, cuando él dice, tengo los videos y audios, si quieren que un día los muestre, a veces tira así Luis, como diciendo, yo tengo las pruebas que, que, que, que involucran a ustedes o, o que comprometen a vos y a tu hermana y a, y a tu mamá. Yo lo único que te puedo decir que cuando, que cuando él dice que se mete a un lugar en donde no sabe si va a salir vivo y le avisa al hermano que si no sale de ahí lo vayan a buscar porque él va ahí por información y la misma conductora del programa le dice, vos... Das tu vida por una información cualquiera, te metes en.. Sí, no sé qué. Y justo esa misma información de ese lugar tan secreto donde él se metió, se la dieron a mi hermana personas que todos sabemos quiénes son. Y la dice textual, como lo recibió mi hermana, textual lo repite él, decís, chicos, es muy. Tipo, cambien una coma. Nos estamos dando cuenta todos que no hay ninguna cueva secreta ni nadie. ¿Y ¿Quién es la persona que le dio la información a Janina? Y a los dos días a él. es como muy evidente, como. Janina escuchaba y dice, pero pará, esto es. Es un chiste, joda, que tiene que mentir, que es una juega secreta a arriesgar la vida. Todos sabemos de dónde salió eso. Lo que pasa es que la persona que consiguió esa información no la consiguió legalmente, entonces no la puede mostrar. Okay. Algo que vos quieras aclarar que en el último tiempo se haya dicho, porque sé que muchas veces se habla, siempre se habla, eh, pero si, y por ahí capaz te quedó decir, me gustaría aclarar esto también, no, ante conversiones. No, con respecto a Luis me parece que hay que tener mucho cuidado y empezar a hilar un poquito más fino con la violencia de género que ejerce porque no es una boludez y ya decir, eh, esta, esta la hizo bien, esta sí que hizo bien los deberes porque está con un, estuvo con un jugador y la otra, ¿qué es hacer una mujer? hacer los deberes por estar, ya no va, quedó viejo eso me parece como, y, las, y las mujeres que están ahí escuchándolo también estaría bueno como no, una, una reacción al respecto pero bueno, a mí me parece eso, como que ya esa tele queda vieja, queda viejísima en las últimas horas se escribió un nuevo capítulo de la interminable novela de enfrentamientos entre el clan Maradona y el periodista Luis Ventura. Sería casi imposible enumerar todos los cruces que tuvieron históricamente los dos bandos. El último round tuvo origen en nuestro canal, América, por una guardia periodística que le hizo el programa de Karina Masoco a la tarde a la hija del 10 y estalló Troya. Osvaldo, ¿te gusta? No no Osvaldo, ¿te gusta? como? No, Hasta no hablo de eso porque si no después... Eh... Pero Osvaldo...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 Dalma, fiel a su carácter explosivo, posteó en sus redes una furiosa respuesta a la guardia del movilero, al programa y a los datos que arrojó en la mesa el propio Ventura. ¿Hasta qué punto una persona puede estar tan ensañada con alguien que inventa historias de cero? ¿Con qué fin? Es el famoso miente, miente, que algo quedará. Se notan mucho los hilos cuando de la nada aparecen historias incomprobables que siempre vienen del mismo lado. Es agotador tener que molestar a la justicia para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 y después, obvio, me caga. Y no solo eso, sino que después tira mala leche gratuita que nada que ver. Hubiera sido mejor no darle la nota, pero ahí soy un HDP. Pero después, en ese mismo programa, se la pasan mintiendo y tirando mierda. Nefasto y violento fueron solo algunos de los calificativos que usó la hija de Claudia Villafañe para con el periodista. Por su parte, Ventura reconoció que hay un encono personal de ellos hacia él. Tenés. Un ensañamiento particular con Dalma, Maradona, con Yanina y con Claudia. Y debería, al menos debería tenerlo, ¿no? Porque a mí alguien de su íntima confianza me amenazó de muerte, uh. en algo que está constatado, comprobado y reconocido. Algo eh, por lo cual Claudia Villafañe me llamó por teléfono para agradecer por no haber presentado ninguna denuncia de un delito penal.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 y a vos no te da es porque evidentemente hay una inquina permanente a negarnos, ¿entendés? Como Pero, medio... O sea, hay, hay algo personal de ambas partes, de ellas con vos y de vos con ellas. No, no, no, de ellas siempre, de esto fue, de ellas siempre hacia mí, eso no me cabe ninguna duda. ¿eh? Para sumar más barro al tema, el periodista también acusó a sus compañeras vespertinas de ser amigas de las Maradona. Vuelvo a repetir, a mí me parece bárbaro la ternura de ustedes para con sus amigas eh... Eh, el periodista muchas veces tiene que desestimar algunos sentimientos. Pero a lo mejor si fuera por por admiración al apellido Maradona debería desestimarlo. Pero este es una, me parece que es una cosa muy muy pesada, muy gorda. Que hay mucha gente que quedó. Eh, considerada en lo que fue la era es que sí. reparto los bienes. Es que sí, es muy pesado y muy gordo todo lo que se dice. Entonces es durísimo. Entonces, entonces todo esto, todo esto, sí, lo abrigamos. ay ah, está en contra. Y bueno, no estoy en contra. Estoy dando información que sale de un... No es que yo lo digo. Esto está saliendo esto, de cosas que se han hecho. La historia no tiene fin. ¿Dónde nació tanto odio entre ellos?